Ahora estamos en Villarrist para contarles lo que pasa en la edición 24 del Festival de Cine Latinoamericano que tiene lugar en esta pequeña ciudad del país vasco francés. Estuvimos en la primera película que abrió la competencia de cine documental este año aquí en Villarrist, que es una película del colombiano Nicolás Rincón Guille, la película se llama Noche Herida y nos va a contar la historia de Doña Blanca que vive en el barrio Ciudad Bolívar allá de Bogotá. Cinéfilo, bogotano, como, como muchos. Y, y siempre en Bogotá, como sentía ganas de contar Bogotá, era como mi obsesión. Entonces, estos cortos que hice, justamente de es eso. Pero ya estando afuera, de la del país y la ciudad me di cuenta de algo que, que está en nosotros es que el, el peso de la cultura popular del campo en nuestra vida de, de bogotanos creo que todas las ciudades de Colombia Bogotá es la que vive un poco más alejada de, de la provincia vamos a decir no Cali se reconoce más con, con la gente o Medellín y nosotros tenemos acumulado un poco es no sin quererlo como no y darme cuenta de la importancia que la tradición popular y campesina tenía en nuestra vida era importante era era relevante era muy entonces a partir de ahí Comencé a decir: No, lo que yo quiero es eh, volver al campo. Eran los años, eh, finales trafí. de los 90 y principios de los 2000. Yo estaba, yo me fui estaba en el 98, entonces en esa época terrible en la que yo tenía muchas noticias de desplazamiento, esta de esta no acá, acciones de paramilitares terribles, de, de la gran gerencia económica del país, desastrosa en términos sociales. Y entonces, como que dije: No, quiero volver al campo, quiero saber qué está pasando y quiero, sobre todo, saber cómo el campesino logra sobrevivir a, a, esa, a, esa, a esa violencia tan, tan directa. Nicolás Rincón presentará en el espejo todos sus cortometrajes, martes 11 de la noche, y allí también podrán ver la entrevista completa con este cineasta documentalista colombiano que con Noche Herida ya cumple una trilogía que se llama Campo Hablado, compuesta por otras dos películas, Los Abrazos del Río y En lo Escondido. Entonces es la historia de, de Blanca eh, para sacar ante su familia, ¿no? Para protegerlos. Y, y en la película comienza, bueno, pues con, con Didier el, el, el mayor que, que decidirse de su casa. Entonces pues toda la angustia que genera en Blanca y cómo Blanca se va a... a se hace ayudar por las almas, que es también algo muy fuerte en... en en los barrios que visité es la creencia en las almas que ayuda, pues uno les pide a la, car a la Virgen del Carmen que las almas entren al cielo, pero entre el Carmen le pide al alma que proteja a la familia, entonces es un toma y dame. Desde Biarritz Francia, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine, hasta luego. Bueno, un saludo al espejo que no hay que apretar.